El operativo de prevención conjunta eh, con relación a las distintas fuerzas de seguridad quiero agradecer la predisposición que tiene el Ministerio de Seguridad de la provincia de Tucumán en permitirnos trabajar desde esta base de la región NOA de la Policía Federal Argentina junto al Comisario Mayor Huarte Bernal y el Comisario Beltrán en representación de la, de la Regional eh, Norte de la Policía de la provincia más el personal de tránsito municipal que va a dar el marco de prevención en dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Provincia para llevar tranquilidad a la ciudad de las Talitas y este operativo va a ser dispuesto a lo largo y a lo ancho de la provincia en sus distintas etapas. Este es un mega operativo que ya está dispuesto por la superioridad, tanto de la policía de la provincia de Tucumán como de la Policía Federal Argentina. Es un mega operativo en conjunto donde vamos a hacer este, eh, prevención en todo lo que en este caso hoy va a ser las talitas y en el Gran Tucumán. Disponemos de móviles, equinos, perros, todo el personal dispuesto para, para esta prevención que vamos a estar recorriendo toda la jurisdicción. Queremos agradecer al señor Intendente de La Estalita por apoyarnos constantemente y queremos llevar tranquilidad eh, no solamente a los vecinos de La Estalita, sino a todo el pueblo de Tucumán. En este caso contamos con eh, personal eh, especial, en este caso que sería patrulla motorizada, tenemos eh, afectado vial, eh, tenemos también infantería norte, eh, contamos también con la presencia de tránsito municipal. Eh, también está presente el intendente carlos nájar quien va a supervisar el operativo se va a desarrollar desde a partir de horas 18 hasta horas 22 van a ser los controles fijos y móviles en distintos puntos estratégicos ya diagramados oportunamente.